No, Bio click, no, no, la tu en la esquina, te da que el puto esquinazo hoy. Ahora no quiero más sin a mina mina rita rechazo Con lágrimas hasta en el brazo Con sangre llenando los trazos Con mi corazón hecho trozos El rojo llenito mi mazo Yo soy que el gato y tú quieres Otro rapper de mierda Como tú ya hay cien, Con un tato en la sensación A mí esa puta me llama Messi Vamos esperando esperando en bien Esa te no quiere que cojas tres A botar coja, pero de pie, vuelta de hoja, pero soy fiel A las heridas que marcan mi rostro y cubren la llanura en mi piel pero tengo que olvidar el ayer, la sido re, a veces de, y se me ves. Fui lo que no crees, ya pienso en que, me curo este mes. No, no, primo. Tengo que salir afuera, más tu camadera y plano, en la esfera. Que suerte no llega y tiene mil barreras. Con otras maneras, yo siempre fui algo desordenado. no creo en el sistema, tenerlo todo controlado. es limitar la La vida a la una pésima gana, pero a la centésima va la vencida A ver si mañana mentira, la enésima bala perdida A ver si apaña en la avenida, a ver si a no la ventisca no acaba toda por sus cañones de pesca, escapar de la vida, jugar a la brisca Sin camino seguimos el oro a la de la arista, pero me trisca Dejo cogo yo por el camino, porque al dar la vuelta me sirven de pista los jóvenes buscan la pasta, ensucian el arte y se llaman artista. Hacer lo correcto se nos dio fatal, pero al menos estamos listos para morirnos riendo. Pasamos de romperlo a tragar de cristal, aprendimos a sacarle partido al infierno. Dopamina inducida con la misma cara pa' todos los días del mes. Sonrisa que esconde interés detrás de una línea que la haga aguantar el estrés. Es, con mi primo es sosa, vivimos deprisa, ya no queda sosa prisa te lo expresa este dolor de cazador arrepentido en sangre de su presa Solo veo negro, no hay color ni calor Que nos quite nuestro frío de la yemas con callo los dedos, haciendo el punteo Sigo el ritmo de la caja Soy prácticamente un reo, casi ni leo Solo veo el tiempo pasa. que le voy a hacer sin ganas Tengo la ansiedad y Pa' no son de nada, pa' mí una mochila con cara. Domina con una dominicana, está dentro de la gincana Mira mi cara, voz a sonrisa forzada Evoca la brisa que emana, tu pelo liso ondeando en la playa Nadie me quiso colgar la medalla Y ella siempre me colgó la llama. Esto en equilibrio pana, siempre, usted pana. más en rabe, los míos y en funerales Me falta ponerme tornillos y empalmarme cables Yo ya no me lío, solo me quedo en mi nave A veces solo entienden lo mío porque hablo en clave La única paya con la que hablo es mi madre No me da el H, pero quiero salir del bache Mi muerte será haciendo algo importante Porque mi vida ha tenido menos gracia que bache Esperando en el tiempo nunca espera a nadie respirando aire Como si a veces me faltase La quiero y la odio en parte